Hola, mi nombre es Kenji Tsukame, soy el Product Marketing Manager de Xiaomi y el día de hoy realizamos una actividad súper entretenida con nuestra comunidad de Xiaomi fans celebrando el cumpleaños número 13 de Xiaomi a nivel global y el día de hoy realizamos esta actividad convocando a las personas de nuestra Xiaomi Community que es nuestra red eh, orgánica con fanáticos de Xiaomi, con todos nuestros fans que son personas que nos han acompañado desde el día 1 hasta lo que hemos logrado el día de hoy. Por lo tanto, la celebración de Xiaomi es para ellos, es para los fans. Y por eso los quisimos invitar a nuestra Xiaomi Store para poder realizar una actividad con premiación para ellos, para agradecer el acompañamiento que nos han entregado y por supuesto para contarles sobre las siguientes actividades que vamos a realizar a futuro. Yo extiendo la invitación a que más Xiaomi fans se unan a Xiaomi Community para que también estén al tanto de todas las actividades que vamos a ir realizando en el futuro, porque esta es la primera que estamos realizando de manera global en Santiago, pero vamos a hacer también otras actividades a nivel nacional, así que estén atentos porque Santiago no es Chile y tenemos Xiaomi fans por todo Chile, así que... Eh, les, les pido que por favor nos acompañen en todas las actividades que vamos a hacer en el futuro De todas maneras tenemos nuestro Instagram con Xiaomi Chile También nos pueden encontrar en TikTok, tenemos canales de Facebook Y por supuesto Xiaomi Community que es una aplicación que pueden descargar desde Play Store Para tener acceso a toda la información de Xiaomi Y les mando un tremendo saludo a Paua.cl por estar aquí acompañándonos En nuestra actividad junto a nuestros Xiaomi fans Así que muchas gracias, chao chao